El hombre definitivamente tranquilo. Míralo, Observalo. Fíjate bien. Él sí que está tranquilo. Lo ves tranquilo. Porque tiene seguridad electrónica monitoreada y área de reconocimiento facial. Se ve tranquilo